Hola chicos, ¿cómo les va tanto tiempo? Les habla el profe David. Me gustaría saber, antes de comenzar, qué es lo que estuvieron haciendo después de tanto tiempo. Si fueron a visitar a algún familiar, si se fueron de vacaciones a algún lugar, si pasearon, si estuvieron jugando, o en particular a lo que nos gusta a nosotros, los videojuegos. ¿Qué videojuego conocieron en este momento que no estuvimos eh, comunicándonos? Quiero que me escriban en los comentarios, que me pongan su nombre y que me digan qué es lo que estuvieron haciendo. Bien, no sé si se acuerdan en videos anteriores que estuvimos trabajando sobre figura y fondo. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos viendo eh, con Fall Guys, Among Us y un montón de otros videos, videojuegos, eh, sobre lo que sería el fondo y sobre lo que sería la figura? Para los que no lo estuvieron viendo, les recomiendo que acá abajo a la derecha se suscriban al canal y que toquen la campanita. ¿Por qué? Porque de esa manera van a darse cuenta cuando yo subo algún video, alguna notificación le figura directamente en su canal. ¿Ok? Bien. Acá atrás mío tengo un fondo. Eso es un fondo. Y yo en este, en este cuadro que ustedes están visualizando, sería la figura en el centro. ¿Sí? Ahora... Vamos a diferenciar sobre fondos simples y fondos complejos. ¿Sí? En este caso, acá, esto es un fondo simple. ¿Ven? Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Como observan, la diferencia del fondo simple no tiene ninguna línea, ninguna textura, ninguna trama. ¿Sí? que puedan diferenciarlo ahí en el fondo. Es un fondo simple, vacío, tal vez con algún otro color, ¿sí? Pero ahora, si yo hago... Como observan, el fondo empieza a complejizar. Es un fondo complejo. El fondo tiene líneas, tiene tal vez algunos detalles, figuras geométricas, texturas, tramas... ¿Sí? Observan eso. Entonces, hay una diferencia entre el fondo simple y el fondo complejo. Ahora, ¿qué pasaría con la figura? En este caso, soy yo la figura, puedo estar en el centro o puedo estar en el costado del cuadro. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos esta figura, como ustedes pueden observar, esta figura es una figura simple, como el fondo simple. O esta... O esta. Pero ahora, si nosotros ponemos una figura compleja como esta, o como esta, o bien como esta, verán la diferencia. La figura es simple no tiene ninguna trama, ninguna textura, y la figura compleja tiene textura, trama, líneas. ¿Qué pasaría si nosotros entrelazamos un fondo complejo con una figura simple. O un fondo simple con una figura compleja. Podría quedar, en este caso, una figura compleja con un fondo simple. Así. O si no, una figura simple con un fondo complejo. Así. Bien. Me gustaría que ustedes puedan crear su propia dibujo. Con un fondo simple, o con un fondo complejo, y una figura simple, y un fondo complejo. Pero antes que nada, me gustaría, si ustedes tienen alguna duda, que me escriban en los comentarios. Si hay algo que no entendieron, o prácticamente tienen alguna sugerencia para mí. Me lo escriben en los comentarios y yo se los responderé. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chau!